Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Estoy aquí en Tenerife. Bueno, ya lo habrás visto aquí arriba si me estás viendo en YouTube. Está, está América grabando contenido. Y yo he aprovechado para, bueno, pues tomarme, tomarme este tiempo y dar un paseo y hablar sobre todo de algo pues, que, que a mí me pasaba ¿no? cuando empecé a emprender, cuando, cuando quise salir de esa, de esa vida que, que yo realmente pues, pues no quería, ¿no? Y uno de mis principales frenos o cosas que, que pues me mantenía atrás y me mantenía pues en, esa, en esa vida que no quería, pero que, que aún así tenía, era el hecho de que no me creía capaz. No me creía capaz de, de, de que yo pudiese tener un negocio online, no me creía capaz. De que yo pudiese ganar dinero a través de internet, no me creía capaz, lo veía lejano, decía, joder, esto es para gente que, que tiene dones y talentos y, y gente pues, que, que ha formado y que sabe muchísimo. Y ese era mayormente mi, mi principal freno a la hora de emprender, no me creía capaz y lo que era peor de todo, y esto a veces me cuesta incluso contarlo, porque, joder, pues para mí no, no era una situación fácil, ¿no? Pero es que la gente de en mi entorno tampoco me veía capaz como yo, alguien que... Joder, pues alguien normal, que, que pues tiene unos estudios normales, que viene de trabajos... Pues, no sé, lavando coches, trabajando en un Burger King, algo normal. Cómo cojones se iba a meter en un mundo online a controlar palabras como, como páginas web, Wordpress... Todo ese tipo de palabras que ahora manejo con facilidad. Cómo yo iba a ser capaz de, de hacer todo eso, ¿no? Y para mí fue, pues como te digo, algo, algo bastante complicado. Además yo recuerdo, bueno, pues estar en la habitación con el ordenador tratando pues de probando nuevas cosas ¿no? y llegar a alguien de mi familia y, y, y bueno pues no reírse pero sin fravalorar mucho pues lo que estaba haciendo y en parte lo entiendo no porque si si ni yo mismo era capaz de explicar lo que estaba haciendo ni yo mismo me creía lo que estaba haciendo Sí, pasaba tiempo invertía tiempo tratando de, de salir de esa vida que no quería y probaba con blogs creando contenido en redes sociales sí pero por dentro no me lo creía yo veía a otros que lo hacían y decía, bueno, simplemente voy a replicarlo, pero no me lo creía. No me creía capaz de eso. Entonces, ¿qué cojones voy a transmitir al resto? Pues lo mismo. A día de hoy, bueno, ya ha cambiado todo completamente, ¿no? Y si me sigues lo sabrás. Ya tengo mi agencia de marketing digital, somos cuatro personas en el equipo. Los lanzamientos que hacemos, el 85% pues ha superado las, las cinco cifras de, de facturación, que viene a ser pues como unos 10.000 euros. Y todo ha cambiado completamente, ¿no? Pero me dirás, oye, Dani, ¿y, ¿y cómo has hecho, no? O sea, ¿cuál ha sido la diferencia entre no tener tu negocio online... Y tener tu negocio online y yo te diría la única diferencia ha sido la mentalidad es la única diferencia por eso mismo el encuadrar lanzamientos el, el o sea, lo primero que vas a aprender es mentalidad no puedes crear un negocio no puedes no puedes facturar más dinero siendo la misma persona si al dani de hace tres años atrás le dan lo que lo, lo que tengo hoy yo muero de estrés para mí sería imposible estar gestionando dos lanzamientos tener al mismo tiempo la marca personal tener que subir muere Tener que hacer transacciones que incluso a veces dan miedo. Pero el Dani de hoy es una persona completamente distinta, con otra mentalidad, con otros objetivos, con otros valores. El punto donde quiero ir es el siguiente, y es que la primera vez que coges un teléfono móvil, tampoco te ves capaz de utilizarlo. Hostias, pero un teléfono móvil, pero joder, cómo se enciende? Recuerda el primer, el primer teléfono móvil. Hostia, una cámara y esto, y, ya, y aquí se llama, y joder, claro, todo te parece una locura, y ahora lo sacas del móvil y lo manejas con facilidad. La primera vez que coges un ordenador, lo mismo. Yo recuerdo el primer ordenador que toqué que no sabía ni encenderlo. O, o la, cuando aprendes a conducir. Mi primera clase de conducción, que, que me acuerdo, qué nervioso me puse, que tardé como 30 minutos en arrancar el coche. Y ahora embrague, y ahora metes primera. Y era primera y tienes que mirar los retrovisores y el retrovisor de arriba para que si nadie viene, puedes poner el intermitente y adelantar, pero a la vez que adelantas, tienes que hacer un montón de cosas. Y ahora lo haces de forma automática. ¿Qué es lo que pasa en ese transcurso? La mentalidad, la experiencia, la confianza. Pero si puedo dejar tu mensaje claro es que es posible y que cualquier persona pueda hacerlo A algunas le llevará más tiempo le llevará tener que practicar más pero es posible y es lo que quiero que entiendas te dejo con este, con este breve mensaje, si eres una persona pues, que te pasaba como yo, que, que dice, joder, pues las tecnologías no, pues no son para mí, yo soy demasiado torpe como me pasaba a mí, quédate con este mensaje, que es posible y quizás tú necesites un poco más de tiempo para entender todo, pero al final todo sale, recuerda siempre en, en, en para qué, ¿no? Al final de nada sirve, no, yo quiero tener un negocio online, pues, pues por tenerlo, no, o sea, en mi caso yo quiero tener un negocio online porque a mí me permite ser libre, porque me permite estar aquí ahora mismo, al lado del mar, disfrutando de este día que hace en Santa Cruz de Tenerife, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener mañana que quiera un trabajo que no me gusta sin, ter, y sin tener que, que trabajar en algo que realmente no, no me apasiona porque al final, pues vida solo hay una y, y, y el tiempo que, que vamos a estar aquí es limitado no vamos a estar aquí toda la vida y llegará un momento en que, en que esto se termine y a mí me gustaría que cuando esto se terminase que pudiese mirar atrás y decir joder, viví la vida que quise vivir, soy quien quiero ser así que bueno, breve reflexión te envío un fortísimo abrazo y nada, si te ha gustado este episodio, pues deja una valoración, puedes escribirme si quieres por, por, por email, por Instagram, estoy como arroba danieschepers y si estás viéndonos en Youtube, suscríbete, porque la verdad que me encanta más, incluso, sí, te lo voy a decir, me gusta más este tipo de contenido, así más en con mis temas bueno, pues incluso contándote cosas que a mí me pasaban cuando empecé a emprender, que quizás contenido pues más, más técnico. Así que bueno, solo lo sabrás, lo sabremos tú y yo, que has llegado hasta el final de este episodio y ya está, que no me enrollo más. Un abrazo.